En este momento estamos trabajando con eh, talleres eh, de lecturas y escrituras, música, artes visuales, hay un espacio de huerta. Eh, son talleres de producción eh, y, de, y artísticos, y de, de, de, de una, donde está incluida la dimensión artística expresiva. Eh, estábamos trabajando con talleres de rap eh, y eso se fue modificando hasta tanto bueno, pueda, pueda ofrecerse de nuevo esa, ese espacio. Eh, en lo que me compete a mí, que son las lecturas y escrituras, eh, las y los jóvenes manifiestan sensaciones, afectos, eh, moviliza la movilización subjetiva que les genera bueno, eh, la expresión de distintas cuestiones a través de la letra, que de otro modo no podrían expresarse, digamos. La letra, a, y, eh, a través de la letra del rap o a través de la letra de un cómic, como el manga, puede ofrecer una modalidad de expresión, un agenciamiento colectivo de enunciación que de otro modo, de modo individual, eh, no, los jóvenes no podrían las y así los jóvenes no podrían transmitir. ¿no? Se, de alguna manera se, ma, por, se, se, se metaforiza, digamos, una cuestión que quizás no pueda desplegarse de otro modo y quizás eh, en otro espacio no se desplegaría porque no están dadas las condiciones para que ese, ese espacio genere esa, esa producción sobre todo el, el grupo, de pa, eh, grupo de pares y la relación con otro en un mismo espacio donde otro esté haciendo lo mismo y donde haya un mediador adulto que pueda alentar esa, esa producción eh, me, nos parece a nosotros que es la, como la vía más, más adecuada para que sin, ningún, sin imponer qué decir y cómo decirlo, pueda transmitirse algo de eso. En, en muchos y muchas jóvenes, eh, la producción de una letra ya, o, o la, la, la, un dibujo hace decir de un modo distinto a la transmisión lineal de, de un estado de angustia.